Since 1990, the International Protected Area Management Course has empowered more than 590 professionals from 26 countries working in national parks and protected areas to lead, acquire skills and knowledge, and go home inspired to face the complex challenges in their parks. By supporting the Women Leadership and Conservation Ramp Under campaign, you will help women leaders like Maria Elena Diaz attend this transformative course at Colorado State University. Hola, cómo están? Soy Marielena Díaz, trabajo en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Ministerio del Ambiente de Perú. La importancia de poder participar en el curso de manejo de áreas protegidas obedece a poder interactuar con otros actores, ver cómo vienen aplicando la gestión en otros espacios que tengan similares condiciones y ver cómo se pueden aplicar en estos espacios que venimos gestionando, sobre todo para poder tener y complementar los ingresos económicos de la población local, asegurar que estos servicios ecosistémicos que brindan las áreas protegidas sigan garantizando el buen estado de salud de las poblaciones locales, así como de estos ecosistemas que tenemos en este espacio. Agradezco a los que me están escuchando y bueno, por el apoyo en esta iniciativa que tenemos. Muchas gracias.